Ah, tengo la tablet también A ver, espérate ¡Ay! uy odio este mapa Es muy confuso para mí ¿Qué confuso ¡Ah! Señor Baker, perdón por meterme a tu casa Ya me salgo Ocho bajas. Soy ON fire. Es una pinche cura. Creo que ya vi una. Sí, estoy... Ay no, no la voy a matar, no, güey. no me voy a aprovechar de esto. Ya la maté dos veces. ¡Oh! Ah maldición, Rick mató no no! Oh. Vale, mi venganza ha sido terminada. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. voy detrás mí. necesito perderlo. Necesito que alguien más no me mate, porque él está en primer lugar. Me mató... Ay, no, me mató. Okay. ¡Venganza lista! ¿Qué quieren a mí? ¡16 bajas! Wait, doy... Mm. Romasi. Sí. Ah, termina esta la jodida. Esta batalla fue... Aquí en Chamas, novato.